En este video tutorial aprenderemos a agregar una participación en el foro. Una vez hayamos ingresado al aula con nuestro usuario y nuestra contraseña, nos ubicamos en la parte izquierda en el bloque de actividades. Aparece el icono foro, damos clic sobre este. Aparecen todos los foros que tenemos suscritos en nuestra aula. Tomaremos como ejemplo el de la semana 1, foro de presentación participantes del curso. Damos clic sobre este. Observamos el título del foro, foro de presentación, participantes del curso. Seguido aparecen las indicaciones y todas las recomendaciones que ha dejado el docente para participar en él. Luego aparece a qué grupo pertenecemos. Aparece un tema, que en este caso es presentación, comenzado por, sería iniciado por el docente, a cuál grupo pertenece. Y cuántas respuestas ha tenido. En último mensaje es la fecha en la cual se inició este foro. Para participar damos clic en el tema, sería presentación. Nuevamente aparecen las indicaciones en qué consiste el foro o cómo debemos participar. Y la pestaña responder, damos clic en responder. Nos aparece en asunto... RE de presentación, que es donde vamos a responder y el mensaje vamos a escribir. Como es foro de presentación, sería una presentación personal. Y así llenaríamos eh, todas las indicaciones o todo lo que pide el foro. Aparece la sección archivo adjunto, por si vamos a agregar algún archivo que esté necesitando nuestra participación en el foro. Y en la parte inferior aparece la pestaña enviar al foro. Damos clic. Y también damos clic en continuar. Podemos observar nuestra participación. En el foro que había suscrito el docente. De esta manera ya hemos respondido al foro. Hasta aquí nuestro video tutorial de cómo agregar una participación en el foro. Gracias.